Les dejo que disfruten de esta historia, bueno comenzamos. Parte 4 en la arena de combate se podría ver a Naruto y Sasuke muy confundidos, por lo que pasaba de la nada se escuchó una explosión donde los cajes y toda la gente del estadio se quedó dormida, ellos en ese momento eran inmunes al Genjutsu por dos cosas, la primera el Sharingan y el modo sabio, en toda la aldea se podría ver a varios escuadrones de Ambu que estaban eliminando por pocos ninjas que estaban dentro de la arena, de nuevo en la arena de combate hayate. Llamó la atención de Naruto y Sasuke. Ambos se acercan al supervisor y dice, ¿cuánto tiempo pueden mantener esa barrera? Ambos se quedaron pensando y Naruto dijo, varias horas. El supervisor los miró y dijo, entiendo. Sasuke lo mira y dice, ¿qué está pasando? Flashback hace dos semanas. Allá te había escuchado la conversión del jounin del equipo de la aldea de la arena y Kabuto, que resultó ser un espía de Orochimaru. Para suerte de él, nadie lo Noto y fue rápido a la torre de lo cuando llegó fue rápido a la oficina, lo había descubierto, el viejo Kage dijo, Ambu reúnan al consejo ninja, una hora después en la sala del consejo, después de haber escuchado el descubrimiento de Iso Ayate un momento después el líder de clan Narashikaku dijo, esto es preocupante. Todos los presentes asintieron con la cabeza y él siguió hablando y dijo, pero como lo sabemos podemos hacer preparativos para, el viejo caje dice tienes algún plan, el Nara lo miró y dijo, tenemos que reunir a todos los ninjas de la aldea y informar de la posible invasión y el día del torneo que será la invasión reforzar la seguridad en las puertas y las torres de vigilancia, también poner más grupos de ambú que eliminen a los posibles sospechosos. Después de escuchar lo que dijo el Nara todos estaban de acuerdo, y el viejo Kage dijo alguna teoría de cuál será su arma definitiva, todos los presentes se quedaron en silencio hasta que el Nara dijo creo que Gara, pero antes de alguien pudiera decir algo él dijo, como sabemos él puede controlar la arena y es inestable mentalmente, eso me hace pensar que es el Hinchuriki de Shukaku el viejo Kage abrió los ojos y dijo, eso quiere decir que quieren soltar el Shukaku en el estadio haciendo que comience a atacar a todos los presentes el Nara sintió con la cabeza y dijo, lo que podríamos hacer sería tratar de contenerlo poniendo algún tipo de barra en el estadio para el mapache de una cola no pueda lastimar a nadie, pero el problema que no podemos hacer algo así sin sospechas y tampoco tenemos una barrera que aguante los ataques de una bestia de cola, entonces Jiraiya que estaba escondido en las sombras salió y dijo pero también está la opción de uno de los participantes pueda derrotarlo antes que se transforme capturar y ponerles sellos así evitamos el pueda hacer algo, la sala se quedó en silencio y alguien dijo, pero quien es capaz de derrotarlo tengo entendido que tiene la defensa perfecta, todos se pusieron a murmurar hasta que el nar habló y dijo, es un buen punto pero también podemos hacer que el combate final sea un combate triple así que dos de nuestros genin pelean contra él y lo derroten, Jiraiya dijo, es una buena idea, pero de todos los participantes, ¿cuál crees que tengan la oportunidad de derrotarlo o al menos debilitarlo antes que se transforme y en ese momento capturarlo? En ese momento el viejo Kage dijo, Creo que los únicos que podrían hacer algo contra él serían Naruto y Sasuke, todos se quedaron en silencio y alguien del consejo dijo, entiendo lo de Sasuke él es un prodigio, pero porque Naruto es el último muerto de su clase, el viejo Kage dijo, bueno en realidad eso fue un acto por parte de él, y estoy seguro que está al mismo nivel que Sasuke. Después de la declaración del tercero caje, alguien dijo, «Pero desde las preliminares nadie ha visto a ninguno de los». ya dijo, «Ambos están teniendo un entrenamiento especial». Todos estuvieron de acuerdo con las palabras del Sanin, el consejo siguió discutiendo su plan hasta que terminó la reunión fin del flashback, en la arena Naruto y Sasuke estaban sorprendidos, ellos no tenían ni idea de lo que pasaba, en ese momento escucharon varios ruidos y vieron a que Gaara se había curado y estaba cubierto por una gruesa capa de arena con forma de mapache desde la cintura para arriba y los estaba mirando de forma amenazante y todo su cuerpo. Se crearon un monto de bocas y salieron varios shuriken de arena, Naruto y Sasuke vieron esto y salieron volando esquivando el ataque, el supervisor gritó y dijo. ¿Tienen alguna forma de abrir la barrera para dejarnos salir y dejar a Gaara atrapado? Ambos negaron con la cabeza y Sasuke dijo, No ya que la barrera solo se puede desactivar de manera completa, Naruto dijo, Son tocará derrotarlo, Sasuke dijo, La idea principal y después tendremos nuestro combate, El supervisor sudó con los dijeron los dos Genin. En el palco de los cajes antes de la explosión, el casecaje hizo una señal haciendo que comenzaran a llover plumas en el estadio. Mientras pasa, va eso. Él tomó como rehén al tercero caje. Hirai ya los siguió a un techo cercano. Y cuatro ninjas de la aldea del sonido se pararon alrededor de ellos y realizaron varios sellos de manos creando una barrera. En ese momento, el tercero dijo: ¿Por qué hace esto, Lord Casecaje? Podemos llegar a un acuerdo. Entonces, el falso casecaje se comenzó a reír y dijo: que ingenuo eres sensei tanto el viejo Kage como Hirai ya abrieron los ojos, y el tercero dijo, eres Orochimaru, el viejo Kage se liberó usando una sustitución con una teca del techo y dijo, eso quiere decir que mataste el Kase Orochimaru se sacó el disfraz y dijo, es verdad lo mate, el viejo Kage se sacó su túnica mostrando un traje de batalla, Orochimaru vio esto y dijo, así que estabas listo para la invasión, eso quiere decir que lo sabías, bueno no importa mientras tenga el Hinchuriki de la aldea de la arena todavía puedo destruir la aldea. Fuera de la barrera se podría ver a varios escuadrones de Ambus y algunos Houninambu dijo la situación dentro de la aldea está controlada, pero hay muchos ninjas de la aldea del sonido y arena tratando de entrar por las murallas, otro Ambu dijo, entonces los problemas que hay dentro de la aldea es Orochimaru y el Hinchuriki, otro Ambu asintió y dijo, pero ambos están están en una barrera, otro Ambu dijo y no hay forma de romper las barreras la que está dentro el tercero con tocarla te quemarás hasta la muerte, y la barrera de Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha hicieron solo ellos pueden cancelarla y por lo tengo entendió esa barrera, si se libera se libera el Hinchuriki, los ambos que estaban hablando miraron la arena, uno dijo bueno parece que tienen control a la situación. En la arena se podría ver a Naruto y Sasuke atacado a distancia a Gara, Naruto dijo, no le podemos hacer daño, Sasuke lo miró y dijo, lo sé, Naruto dijo, tengo una idea distraelo". la chica asintió con la cabeza, eso unos sellos y de su boca salió una ráfaga de aire que chocó con Gara llamando su atención, Naruto aprovechó eso y atacó por la espalda de Gara y dijo... Técnica prohibida, todos los que escucharon que era casi todo el estadio ya que que muchos ninjas habían eliminado el genjutsu y muchos ambus estaban protegiendo a las entradas para que nadie pueda entrar, y cuando escucharon que usaría una técnica que es considerada prohibida. Se sorprendieron el rubio iba a usar una técnica prohibida, de nuevo en la arena, dijo técnica prohibida mil años de la muerte explosiva y incrustó sus dedos en el trasero de Gaara y menos de un segundo después, Gaara salió volando y en el aire explotó, todos los que vieron esta técnica sudaron por dos cosas parecía completamente ridícula esa técnica a simple vista, y lo segundo es que sin importar lo ridícula que se veía era muy efectiva en la arena se podría ver a Gaara en el piso con su armadura de arena casi destruida y con mucho dolor con el tercer Okage y Jiraiya, ellos tenían la ventaja contra Orochimaru y este dijo, no tendré más opción que usarlo, y dijo Edotensei Invocación Reencarnación del Mundo Impuro y Orochimaru puso las manos en el suelo y salieron dos ataúdes uno de ellos decía primero y el otro decía segundo y antes que el tercero pudiera hacer algo, se abrieron de ellos salió Asirama y Tobirama Senju el primero y segundo Okage. Todos los presentes se sorprendieron por lo que veían, en ese donde estamos y mira tercero por unos segundos y dice, eres tu Saru, el nombrado dijo te has vuelto viejo, el primer ocaje dice, entonces estamos en la aldea de la hoja, Orochimaru se acercó a los ocajes muertos y le puso un kunai con un sello en la parte trasera de su cabeza, dijo seguimos con la pelea y así comenzó de nuevo la pelea entre cinco ninjas nivel Kage. En la arena podemos ver a Naruto y Sasuke esquivando los ataques de Gaara, ambos comenzaron a atacar a Gaara con las plumas explosivas, y Ayate dice, no tiene un forma de derrotarlo, ambos se detiene y dice Naruto, en realidad sí, pero no sería divertido, en eso un ambu se acerca a la barrera y llama la atención de los ninjas de la aldea de las hojas y el ambu dijo, Sasuke y Naruto tienen de derrotar rápido al Hinchuriki ya ustedes capaz sean los los únicos que puedan romper la barrera donde está el tercero peleando con Orochimaru, allá te dice, porque son los únicos el ambú dijo, las cadenas de diamantina tal vez puedan crear una abertura en ese momento todo el estadio comenzó a temblar y miraron hacia donde estaba Gara y se había transformado por completo y se podría ver a un mapache gigante de arena de alguna forma la barrera era de tamaño perfecto para que la bestia con una cola pueda entrar perfectamente en la arena. Todo el mundo que estaba en el estadio estaba con miedo al ver ese imponente ser. Naruto y Sasuke se miraron y de su espalda salieron las cadenas de diamantina. Estas cadenas se enterraron en el suelo y salieron y comenzaron a envolver al gigante mapache de arena. Con mucho esfuerzo de Naruto y Sasuke lograron contenerlo y ambos hace un sello de mano. Y las cadenas comienzan a brillar y el mapache gigante comienza a lucar para poder liberarse el mapache. Se comienza a encoger para sorpresa de todos, los hermanos de Gaara miraban desde lejos con incredulidad lo que pasaba. Ellos estaban aprisionados en un grupo de Ambu de nuevo en la arena. Gaara había vuelto a su forma normal y miraba a Naruto y Sasuke con miedo y dice, no me maten, alejense de mí. Naruto se acerca y dice, sabes que yo soy igual que tú. Yo siempre fui odiado en esta aldea desde que era un niño, muchas veces me golpeaban hasta la muerte en especial en día de mi cumpleaños por algo que no pedí, Gara lo miró con sorpresa y dice, no los odias por lo que te dieron, porque no no matas tienes el poder de hacerlo, Naruto lo mira y dice, si hiciera eso sería lo que ellos siempre creían que era un demonio, en este momento tengo el poder de matar a todos los que me hicieron sufrir pero esta aldea es mi hogar y destruirla será dañar mi hogar, puede ser que sea odiado pero algún día Jare que todas las personas me persona y no como un demonio también porque en esta aldea tengo personas que nunca me vieron mal sino como una persona. Naruto dijo eso con lágrimas en sus y Sasuke se acercó a él y lo abrazó y dijo. Tranquilo estaré a tu lado, Naruto lo mira, y ella sigue hablando, tú dijiste que me ibas a proteger entonces yo haré lo mismo por ti, todos los presentes que habían tratado mal al chico estaban pensando creo que nos equivocamos con él y se sentían mal. Después de unos segundos Sasuke soltó a Naruto y él dijo, gracias y Sasuke dijo, de nada tenemos que bajar la barrera, se acercaron a los clones y le hicieron un gesto para que deshagan la barrera así la barrera desapareció y el supervisor dijo, ganador del último combate Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha, todos los presentes sudaron, y el ambu dijo, tienen que ir a ayudar a romper la barrera ambos, le hacen un gesto a sus clones y ellos envuelven a Gaara con las cadenas y los originales soltaron las cadenas y se fueron a donde estaba el tercero y fueron volando a donde estaba la barrera y ambos vieron que Jiraiya y el tercero estaban acorralados todos los que estaban dentro de la barrera notaron a Naruto y Sasuke, estos se miraron y hacen sellos de manos, y se toman de la mano y dicen arte ninja elemento hierro más tifón más explosión gran taladro ciclónico diamantino, y en la mano donde ambos estaban tomados, se crea un gran taladro de hierro, y de la espalda de ambos salen cuatro cadenas que se mezcla con las cadenas crean una barrera alrededor de ambos en forma de cono, y el taladro comienza a girar a crear. Un tornado y ambos comienzan a ir a gran velocidad hacia la barrera. Cuando el ataque choca con la barrera este crea una explosión haciendo que la barrera que cuarte. Ambos siguen presionando la barrera hasta que pasaron pero apenas pasaron la barrera se reconstruye y a los cuatro ninjas del sonido usaron su marca maldita. Todos los que vieron el ataque estaban con sorpresa era la primera vez que veían ese tipo de ataque, Naruto y Sasuke se pusieron delante, se y y el terco y Naruto dijo estás bien jiji el viejo Kage sonríe con una sonrisa cansada y ambos chicos desactivan de modo sabio y el sharingan, Orochimaru dice, nunca pensé que serían capaz de pasar la barrera pero antes que viene preparado Orochimaru puso sus manos en el suelo y salieron tres ataúdes más y de ellos salen el Minato Namikaze el cuarto caje. Kusina usumaki el habanero sangriento y Mikoto a la reina de fuego, y estos miran confundidos a su alrededor y se quedan mirando a Naruto y Sasuki y Orochimaru dije, Naruto te presento a tus padres Minato Namikaze el cuarto y Kusina Usumaki el habanero sangriento a los antes nombrados, confirmaron sus sospechas y Orochimaru dice si viene conmigo podrán estar con sus seres queridos Sasuki podrás estar con tu madre y tu Naruto por fin te tras lo que siempre quisiste una familia todos los presentes que escucharon estaban en shock Naruto y Sasuke bajaron la cabeza flashback una semana después de Naruto y Sasuke de la aldea Naruto y Sasuke estaban comiendo y de un momento a otro estaban en un espacio en blanco y segundos después apareció el sabio de los seis caminos y dijo hola de nuevo han crecido ambos asintieron con la cabeza y Naruto dijo hola viejo para que nos traído aquí. El sabio lo miró divertido y dijo, les vengo a decir algunas cosas como sus poderes, y este comenzó a contar la historia de las bestias con cola ambos, estaban sorprendidos y Sasuki dijo nunca hubiera imaginado que tú los creaste, el sabio dijo son como mis hijos, y en ese momento aparecieron dos zorros gigantes de color naranja de nueve colas, aunque uno tenía el pelaje más oscuro, y Naruto dijo ¿Cómo es que hay dos, y el sabio dijo cuando el cuarto caje antes de sellar a Kurama en ti lo divido en dos mitades la Jin y la Ian la mitad Jin fue sellada en ti Naruto y la otra mitad fue sella en el estómago del dios de la muerte junto con la alma de cuarto caje y el zorro más claro dice si paso mocosos, Sasuke mira que Naruto entonces es por eso que te odian Naruto miró el suelo de manera triste y dijo si. Todo el espacio donde estaban se quedó en silencio y Naruto dijo «Me odias» y la chica negó con su cabeza y dice «Yo sé que no eres el zorro». Naruto dice gracias, el sabio dijo, bueno el día que ambos me conocieron yo liberé el alma del cuarto caje y la mitad Yan de Kurama y Seye, usando el mismo tipo de sello que tiene Naruto la mitad Yan en tizazuki. ella lo miró sorprendido y dijo por qué. el sabio dijo para que ayude a ambos, Naruto dijo entonces eres como yo, ella asintió con la cabeza, el sabio dijo, bueno les voy a explicar lo que pasó con sus cuerpos, Naruto dice, que pasó es algo malo? El sabio negó con la cabeza y dijo, no sus cuerpos fueron mejorados y ahora ambos tienen la capacidad de usar todos los cinco elementos básicos y también el poder de combinarlos para crear otros elementos y Naruto dijo entonces el elemento hierro es una combinación de elementos, el sabio dijo, no ese es un elemento secreto y hay cinco de ellos que son hierro, infierno, y gas, estos son las evolución de los cinco elementos. Elementos básico, aparte tienen la capacidad de usar diferentes líneas de sangre de diferentes clanes, sobre todo el conocimiento que poseen de cómo usarlos, yo les di esos conocimientos ya que, nadie les puede enseñar a cómo usarlos ambos, estaban sorprendidos por lo que dijo el sabio, este siguió hablando y dijo, el sello que les pusieron en el cuello yo lo modifiqué para puedan usar el modo sabio, y tiene dos niveles como ya sabían, y lo el sello de su mano tiene mucho poder al punto que puede revivir a los muertos, Naruto y Sasuke estaban en sorprendidos y más por lo último y Sasuke dijo, entonces puedo revivir a todo mi clan y el sabio negro con la cabeza y dijo, esos sellos tienen el poder de sellar cualquier personas, curar personas y lo revivir las personas solo funciona con personas que fueron invocadas de nuevo al mundo de los vivos Naruto dijo, como traídos de nuevo, el sabio dijo hay una técnica que puede traer a los muertos de nuevo a la vida pero de usar una persona viva como sacrifico solo a esas personas pueden revivir con el sello, ambos asintieron con la cabeza, el sabio comenzó a hablar de nuevo y dijo, pero solo pueden revivir a dos personas por sello después de hacer tienen que esperar dos años para poder revivir a alguien más pero las demás habilidades del sello no se verán afectas por eso pero necesita mucho chakra para revivir a alguien. Naruto y Sasuke asintieron con la cabeza en gesto de haber entendido, el sabio dijo, también como ambos han demostrado que el poder no viene el odio, hice unos cambios en el Sharingan de ustedes a partir de ahora el Mangekyo Sharingan para despertarlo no necesitas matar a tu mejor amigo y tampoco te quedarás ciego por usarlo es como si al despertarlo directamente ganen el Mangekyo eterno y esa característica la tendrán sus descendientes también. Naruto dijo, espera eso quiere decir que nuestra descendencia tendrá todas las mismas habilidades que nosotros. El sabio asintió con la cabeza y dijo, si así se podrán recuperar las líneas de sangre extintas, Sasuki dijo, y como despertamos el mangekyo, el sabio dijo, bueno ustedes dos ya lo tienen desbloqueado, pero será por medio de entrenamiento, ambos entendieron esto y el sabio dijo, ya casi es hora de irme, Naruto y Sasuke cuiden a mi hijo Kurama aunque ahora son dos, el chakra de ellos fue purificado, ya no es como las demás bestias de cola que el chakra está lleno de odio, en a los dos zorros gigantes y dijo, ustedes dos cuiden de ellos y ambos zorros dijeron al unísono, no te preocupes viejo, cuidaremos a los moscosos fin del flashback. De nuevo dentro de la barrera Naruto y Sasuke dijeron, Orochimaru te mataremos, y se sintió una gran presión de chakra de ellos y después de decir eso ambos levantan la cabeza y se puede ver que tenían activando el Sharingan este comenzó a girar y aparecieron tres tomoes más y se creó un círculo que unió a los seis tomoes, algunos dijeron imposible el Mangekyo Sharingan, después Naruto y Sasuke le cambió color de los ojos a dorado y de su espada le salieron dos alas al igual que antes, en la cabeza de ambos le salieron ojeras como de gato o de zorro de color naranja, le salieron a ambos tres marcas de bigote en cada mejilla, y de la espalda de ambos salieron nueve colas de color naranja, y en sus ojos se formó una estrella de cuatro puntas, y el interior del círculo se hizo naranja, después sus alas cambian de color de blanco a rojo, y sus orejas y colas se hicieron de color rojo, y de las puntas de la cola salieron una punta dorada igual que las cadenas de diamantina, todos los presentes estaban habla por lo la apariencia de ambos, ya dijo, que gran cantidad de chakra, pero este chakra se siente tan tranquilo pero mortal, es el chakra del zorro no imposible el chakra del zorro es todo lo contrario que este chakra, aunque fuera el de zorro como es que la Uchiha lo tendría ese chakra, en ese momento Orochimaru dice, fantástico demuéstrenme de lo que son capaces y después de decir eso el primer y segundo okage van hacia ellos Naruto y Sasuke, desaparecen aparecen detrás de ambos ocajes. estos dos estaban cortados por la mitad, Orochimaru vio esto y la sonrisa que tenía en su cara desapareció, todos estaban sorprendidos por lo que veían, pero no se dieron cuenta de que alguien tomó fotos de eso Naruto y Sasuke fueron directo a donde estaba Orochimaru el cuarto caje lanzar kunais de tres puntas hacia ellos ambos crearon una barrera con unas cadenas que salieron de sus colas el cuarto se teletransportó a uno de sus kunai y este chocó con la barrera y salió volando hacia un lado Kusina y Mikoto pudieran atacar fueron usadas para una sustitución de Naruto y Sasuki ellos bajaron la barrera y con las cadenas atraparon a Orochimaru pero era un clon de lodo ellos notaron eso y vieron como Orochimaru estaba cerca del tercero con su espada en la mano ambos salieron a gran velocidad. Pero el primero queje creó un muro de madera, Naruto y Sasuke realizaron varios sellos de manos y gritaron elemento plasma rayo de plasma y ambos estiran sus manos y de ellas sale una especie de fuego eléctrico de color morado a su lado y al impactar la pared de madera la hace pedazos, cuando la vista se despejó vieron que el tercero estaba bien solo, recibió un pequeño rasguño en su brazo. Hiraiya con un Rasengan impacto en estómago de la serpiente Sanin mandándola a volar, el cuarto caje atrapa Orochimaru, Kusina atacó con sus cadenas a Naruto y Sasuki, Mikoto se acercó a ellos dijo elemento fuego gran bola de fuego y de su boca salió una bola de fuego hacia ambos kitsunes, Naruto vio esto y con sus cadenas creó una barrera protegiendo a ambos del fuego el bajó la barrera para atacar a Mikoto pero no tono el kunai de tres puntas del cuarto Okage y este apareció en medio de Naruto y Sasuki y de un golpe los mandó ambos Genin a volar chocando con Hiraiya que estaba peleando con el segundo Okage el terco apareció y evitó que los tres chocaran con la barrera morada, los cuatro se reunieron y Hiraiya dijo, alguna idea estamos en contra de seis ninjas de nivel Kage y nosotros somos cuatro y dudo que ustedes moscosos estén al nivel Kage tenemos suerte que de no estén con todo su poder, el tercer el dijo tengo una idea voy a usar el sello de la parca para sellar sus almas, Naruto y Sasuke gritaron que no, y Naruto después dijo, eso te matará Jiji, además hay otro modo pero necesitamos evitar que alguien que esté fuera de la barrera lo vea, el tercero los miró por unos segundos y dijo, tengo algo que puede funcionar y el tercero hace unos sellos poniendo un genjutsu que evita que nadie fuera de la barrera pueda ver lo que pasaba. Después de lo al tercero hiciera su Jutsu Naruto y Sasuki, fueron a donde estaba Orochimaru y a sus costados. estaba el primer y segundo Okage, ambos lanzaron sus cadenas encerrándolos en una barrera, pero esta era diferente ya que, no estaba del todo cerrada y ambos, dijeron arte sabio elemento infierno aliento de dragón de su boca, salió un fuego negro a donde estaba Orochimaru junto al primer y segundo Okage, apenas el fuego tocó a los tres la barrera, se comprimió dejándolos sin salida y como la barrera estaba suprimió el chakra de los tres que estaban dentro estos se quemaron hasta que no quedó nada y de ahí se puedo observar como las almas del primero y segundo ocaje estaban por desaparecer pero antes de eso pasara, el primero ocaje dijo, gracias por liberarnos y veo que la aldea está en buenas manos con ustedes que son la nueva generación. El segundo dijo antes de irnos quiero saber su nombre, es, Naruto habló y dijo, yo me llamo Uzumaki Naruto y la chica linda a mi lado se llama Uchiha Sasuki, ambos cajes los vieron son una sonrisa y el que por fin la maldición de odio de los Uchiha se ha muerto y después de decir esto ambos desaparecieron donde estaba el tercero y Hiraiya peleando con Mikoto, Minato y su esposa, de un momento a otro los resucitados se detuvieron y Minato dijo, parece el lanzador del jutsu perdió el control del jutsu, en ese momento Sasuki y Naruto que tenía la espada de Orochimaru en sus manos aparecieron y Naruto dijo Orochimaru está muerto y todos los presentes se sorprendieron y Sasuki dijo al parecer el jutsu no se cancela aunque el invocar muera y Interesante, Naruto y Sasuke se acerca a sus padres y Sasuke abraza a su madre, llorando y Naruto en cambio golpea a su padre, mándalo a volar y con lágrimas en sus ojos dices no sabes todo lo que tuve que sufrir por hacer sellado a Kurama dentro de mí, Minato dice, ¿quién es Kurama? Naruto lo mira y dice el zorro de nueve colas por culpa de eso fui marginado, fui odiado por toda la aldea siempre estuve solo no sabes todas las veces que los aldeanos intentos matarme o me golpearon hasta la muerte si no era por los ambus de Jiji hubiera muerto, Minato y Kusina cabeza baja y Minato dijo perdón Sasuke se acercó y abrazó a Naruto y dijo, sabes que no había otra opción, Naruto se calmó al sentir el abrazo de Sasuke y ella dijo, ¿tú crees que debamos usar el sello en ellos? Naruto la miró y dijo creo que si ellos podrán tratar de compensar lo que hicieron Naruto y Sasuke supieron sus manos en hombro de Mikoto y dijeron restauración del sello del sol y la luna y de las manos de ambos salió una intrincada matriz de sello y del cuerpo de Mikoto salió un cadáver el un ninja del sonido y también salió sello de control de Orochimaru, después de unos segundos Mikoto estaba completamente viva era de carne y hueso y todos los que estaban dentro de la barrera se quedaron sorprendidos Naruto y Sasuke habían perdido dos de sus colas, y realizaron ese mismo progreso con Minato y Kusina. Después de terminar de revivir a Naruto y Sasuki solo tenían tres colas de zorro, después de eso Sasuki fui a abrazar a tu madre con lágrimas y Mikoto la palabras, el tercero después de ver que Sasuki se había calmado y dijo cómo lograron eso, Naruto y Sasuki alzaron los hombros de manera despreocupada y Naruto dijo, porque somos geniales. Todos tenían una gota de sudor en su cabeza, pero antes de que alguien pudiera decir algo el tercero cayó al suelo Naruto corrió hacia él y dijo, Jiji estás bien, el tercero lo vio dijo, la espada de Orochimaru la Kusanagi tiene un poderoso veneno, Sasuki se acercó a él y hicieron lo mismo que cuando revivieron a sus padres pero no funcionaba, Sasuki dijo creo que no funciona con venenos y Naruto dijo, tenemos que llevarlo rápido al hospital, y Jiraiya dijo, pero ¿qué hacemos con la barrera y Minato, desapareció en un destello amarillo y la barrera desaparece junto con el genjutsu del tercero y el cuatro okaje aparece con los cuatro ninjas del sonido inconscientes. Naruto y Sasuke levantaron al tercero y salieron volando a gran velocidad hacia el hospital los ambos apenas la barrera desapareció fueron a donde estaban los ninjas nivel Kage y todos se sorprendieron al ver que Amikoto, Mikoto, cuarto Kage y su esposa que estaban completamente vivos, ellos notaron que Naruto y Sasuke se llevaban rápidamente el tercero y Kakashi con lágrimas en sus a su antiguo sensei y lo abraza y dice nunca pensé que lo volvería a ver, Minato dijo, yo tampoco pensé que esto pasaría, y un ambu dice, Okage-sama a dónde se llevaron al tercer Okage Naruto Usumaki y Sasuke Uchiha, Mikoto dice ella se llama Sasuki, ella lo dice algo molesta y Kusina dice mi hijo y mi hijada lo llevaron al hospital porque Orochimaru envenenó al tercer, otro ambu dijo, así que era verdad que Naruto era hijo del cuarto, tanto Minato y Kusina, se sorprenden y Kusina dice, no no lo sabían, muchos de los presentes negaron con la cabeza, en ese momento Minato miró a Jiraiya, y dice Sensei nunca le contó a nuestro hijo de nosotros, Jiraiya con mucha vergüenza dice, no ya que recién hoy lo conozco, en ese momento tanto Minato y Kusina se caen al suelo de rodillas llorando, y Minato dice, tú eras su padrino y no pudiste cuidarlo. ahora entiendo lo que nos habló de esa forma él nos odia y nos culpa de todo, a ambos y los comenzó a consolar. Más. A fin del capítulo. Aclaraciones que en total pueden revivir a cuatro personas entre ambos, pero como usa mucho chakra necesitan estar ambos ya que era el primer intento de ambos, pero cada sello puede revivir a dos personas de manera individual.